llanto del bebé. ¿Motivos de llantos Muchos. El que más nos preocupa siempre es el hambre. Y no solo preocupa por si el bebé tiene hambre, porque si no es hambre, ¿qué es? A propósito, yo acá les puse el apego. Siempre decimos, ay, eso es apego, eso es apego. ¿Qué es el apego? La necesidad del vínculo, la necesidad de pertenecer a un grupo mayor que me da protección. Esa es la definición de apego. Muchas especies tienen apego. sí, Y el ser humano es el que más apego tiene, somos seres sociales. El bebé, si está cerca de la madre, sabe que no corre peligro. ¿Sí? En, en, en su ser muy interior sabe que yo estoy acá, cerca de la teta, cerca de mi mamá, me protege de lo que venga. Entonces es lógico que el bebé llore si lo ponemos en la cunita y no está en contacto nuestro. Esto es un proceso que se va dando de a poco. ¿Sí? ¿Vieron que hablábamos de que nacía con un nivel de dependencia altísimo? La independencia es progresiva. Pretender que un bebé inmediatamente se acostumbre a dormir cuatro horas en el moisés o la cuna o lo que le pongan y se levante. Por eso, a veces, cuando dicen lo estás malcriando. A un bebé de días. Uno les va mostrando conductas para que se vayan acostumbrando. ¿Sí? Cuando recién nacen, es lógico que el bebé se duerma estando en el pecho de la madre o del papá. Ojo, porque salteamos un poco lo que pasa con el papá. El papá está presente todo el tiempo, inclusive ahora que los escuchan. El bebé reconoce la voz del padre. Si bien el proceso... De, es, es posterior al nacimiento, el más fuerte, ¿no? el, más, el más intenso, pero reconoce en este momento la voz del papá. Así que el papá es otro, otro elemento que lo va a calmar muchísimo. El bebé estando en el pecho del padre o de la madre se calma. Pero mira, lo pongo en el Moisés y vuelve a llorar. Y claro. Entonces, esto hay que hacerlo paulatinamente. Vamos a hablar de los famosos cólicos vespertinos. Para mí, y para la gran mayoría de los pediatras están como sobrediagnosticados los cólicos. Porque un bebé alimentado a pecho no tiene por qué dolerle el colon ni tener problemas digestivos. ¿sí? Tal vez con los bebés alimentados a fórmula podría uno sospechar que como es leche de vaca, por más que muy modificada, ¿sí? de manera industrial, podría llegar a tener un poco más de cólicos. Pero no... La verdad es que no, no hay trabajos que marquen una diferencia sustancial entre los bebés alimentados a pecho y los bebés alimentados con leche maternizada. Ahora, que está alimentado a pecho, sin ninguna duda no tiene por qué tener dolor. Le decimos cólicos a esos episodios de llanto exagerado, muy exagerado, donde el bebé cierra las manitos, se pone rojo, la panza se pone dura, ¿sí? y mueve las piernitas de manera desordenada. Y en realidad es la crisis de llanto. Esto a la tercera tercer semana de vida es muy llamativo y generalmente al la tardecito, primeras horas de la noche. Y se le dice, nosotros acá le decimos cólicos vespertinos, sabiendo que no son cólicos, que tiene un resorte emocional. En otros lugares le dicen angustia crepuscular, o la hora de las brujas. sí. Incluso los adultos tenemos angustia crepuscular. Y tiene más que ver con eso. Los domingos a la tarde, ¿quién no tiene angustia crepuscular? sí? Bueno, el bebé lo tiene más exagerado y todos los días de la semana. Por esto también se va cerca del tercer mes. Y cambia de forma en realidad, no es que desaparece, va cambiando de forma. Generalmente aconsejamos, y ya me metí en el tema, hacer... Eh, actividades que relajen al bebé y que relajen a la madre que está recontra cansada de bebé a esa hora ¿Eh? porque ya está agotada y por ahí viene el papá que tiene un... viene agotado del trabajo pero no de bebé y está ansioso por estar con el bebé bueno es el mejor, el más indicado en ese momento para tenerlo, para soportar ese llanto para transmitirle tranquilidad porque los bebés son muy sensibles si están al lado de una persona ansiosa los bebés se angustian ¿Ah? Entonces, eh, tiene que en ese momento tenerlo la persona que más tranquila está o que interprete esto como algo normal y no se angustie demasiado. Salir a dar una vuelta, si el clima lo permite. Le agarra a las ocho, siete y media, me voy a dar una vuelta. ¿Sí? Darle un baño, cuando ya el baño es relajante, que no pasa al principio. Cuando ya el bebé aprende que el baño es relajante, darle un baño antes. Entonces esas son estrategias para que esto vaya desapareciendo y, lo, y se vaya conteniendo.